Este es un estudio muy importante no solo para los maestros porque nos deja ver eh, como pistas de la enseñanza y del aprendizaje del inglés, sino también eh, nos da pistas a los que diseñan política pública, a las facultades de educación, porque todos estos elementos son eh, motivadores de buenos programas y de tener buenos egresados y buenos maestros para la enseñanza del inglés en un plan que tiene el país de ser bilingüe en el 2020. Lamentablemente nos falta un gran trecho eh, para poder alcanzar esa gran meta que tiene el país, pero estos son esfuerzos, estos estudios, porque dejan ver dónde están las claves, en dónde estamos haciendo las cosas bien y en dónde debemos mejorar.